¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Esteban? ¿Sí? ¿qu ¿Quién habla? ¿Qué tal, Esteban? Mi nombre es Camila. Yo te había tomado más temprano, me dijiste que te llamara después de las 12. Ah, sí, sí. ¿De, -de, -de dónde le habla? Yo le estoy hablando de Renault, por una consulta que vos nos dejaste en la página web. Ah, ¿qué, -qué le había preguntado? No, me no figura el detalle de la consulta, vos estabas averiguando por la compra de un 0 kilómetro por renovar una unidad usada... No, no, no, para nada, yo no, no. Yo que, que vendo el Renault mío sí, pero que, que quiero comprar 0 kilómetros no, no, no hice nada. Ah, bien, y vos bueno, pero estás interesado en cambiar el auto que tenés. Sí, sí, y ¿a usted quién le contó? ¿Lo vio en el Facebook? No, yo tengo trabajo con una base de datos, se ve que en algún momento vos hiciste alguna consulta en la página o entraste a ver algo... Cargaste tus datos y bueno, me brindaron el dato tuyo para que yo te asesore. Ah, no, no. Sí, no, sí, le, le, le puse en internet, que le, le vendo el Clio ahí, acá en el campo, el, el Clio el, que me sacó el patrón del Océano, María la Marcela. El, ah, el bien. para vender el auto para, para iniciar otra operación. Claro, para ver si puedo comprar otro Renault. Pues este ansiado, ese chico quiere tener un Renault, la, la Meli también quiere cambiar el auto, y un Renault cero, vamos a ver si conseguimos. Bien, ¿y qué, qué, qué, qué, qué Renault no, eh, te interesa? Un Renault 12, eso rural, el que tiene atrás, largo para llevar, los crío todo. ¿El Clio, el Clio les gusta? No, no, el Clio es el que le vendo, el que quiero el Renault 12, rural, cero kilómetros si hay todavía. Pero cero kilómetros no, no se fabrica más. ¿Qué cosa? El Renault 12. Anda, no me digas eso. <risa> Se me vio el alma al piso. <risa> Nosotros, lo que es Renault, tenemos Clio, tenemos Logan, tenemos Rubén, tenemos Sandero, Sandero Autos, Sandero Camioneta, Duster, Master, Kangoo. No, que yo no, pero. No. No no, no, no, no, no, importa, yo no, no sabía, yo le quería vender el Clio porque me quería comprar el Renault 2, entonces no, no viene más ese. Claro, kilómetros no y bueno entonces vamos a ver qué hago con la patrona le tengo que preguntar a Melissa a ver qué quiere bueno bueno está bien está bien es que va bueno muchas gracias me desilusión bárbaro no disculpame no sé qué decirte no no está, está bien yo no no, no sabía estoy de, de, de desinformado un poco eso de 12 no dos de novino macho que lo parió ya los autos no son como antes bueno muchas gracias sí. hija si vos querés, yo te puedo dejar un, un número Para que vos me mandes un mensaje Bien, y yo contactarme con vos Cuando, bueno, miren, entrar a la página Mirar un poco Y, y yo me contacto directamente con vos Así ah. Ay, y, momento... ¿Y me va a conseguir un reno 2 entonces? No, este es imposible Cero kilómetros Ah, y bueno, bueno no importa entonces Muchas gracias muchas sí, pues no, Hasta luego. saludos Saludos Bye.